Cansado del abuso, la corrupción y el abandono que sufren muchos chilenos, tenemos la posibilidad de fundar una nueva cultura democrática, orientada por la ética del cuidado, la solidaridad y el respeto a la diversidad. Con Modatima, el Movimiento Territorio y Vivienda, avancemos juntos y juntas hacia la sociedad de la dignidad, con democracia participativa. Seamos protagonistas del cambio constitucional. Vota Carlos López Odiers, constituyente Distrito 20, lista Apruebo dignidad número 34.